que te van a dar comida de manera excesiva pero, pero mira, sí se puede manejar claro mira por ejemplo la, la, la, la, el grupo Fuerzas Vivas de Duarte sí, ha entregado sí. más de mil raciones o sea no solamente el gobierno que está dando raciones de, no solamente el gobierno Entonces, creo que ese tipo de denuncias tenemos que manejarla y ser más conscientes que aparte del gobierno el sector privado está también colaborando y llevando ayuda, los comedores económicos, el plan social, a esta Fuerza Viva, Diomari y la Mala Diomar y la Mala no sale de aquí, de Macorís entregando ayuda a ella, a Amiston La Paz, el mismo esto, Jason de Jesús, mira ahí está la gente, gracias señor director de Fuerza Viva, más de mil eh, eh, kits de comida se han entregado eh, a familias centros de salud y también a comunitarios, la misma Diomari y la Mala que le hicimos una entrevista eh, está dando muchísima ayuda en muchísimos sectores el mismo esto eh, Jackson de Jesús eh, que aunque lo todos hace un sus políticos político, porque indiscutiblemente estamos en, en campaña de una manera distinta sí, por ejemplo, mira, Jackson ayudan. de Jesús está tirado a sí, sí. la calle políticamente Luis Camilo. el mismo Ernesto Camilo que la fundación Camilo que, pero eso es política pero wow. independientemente de política o no están dando ayuda a muchísimos claro. sectores entonces, el sector que no le llega ayuda, le hago un llamado. Atención, presidente de juntas de vecinos, atención, familia directa. Hay muchísimas vías. Llámeme a mí, mándame un mensaje. Yo lo voy a decir a todas esas personas e instituciones que están dando ayuda, que le lleven su ayuda. Porque cuando ven a ver, usted está cogiendo por un lado y quiere coger por otro. Porque tampoco no somos pendejos. Hay gente que se pasa de tigre. No digo que es el caso de, esa, de ese señor que habló. Pero sé de gente que coge una fundita por un lado y coge también fundita por otro. No, esto es para que le llegue a todo el mundo y a los más necesitados. A los más necesitados que le tiene que llegar. Así que eh, las iglesias, ahí está el padre Moncho y otros eh, eh, obispos, eh, padres y párrocos, están también y, y dirigentes, ustedes no están organizando y se le está entregando a ellos para que le llegue sí. a, a, a diferentes sectores y a la gente popular. Si usted no lo ha llegado, vaya a Fuerzas Vivas de Duarte, eh, llámeme si usted quiere que yo le doy el teléfono de Omar y la Mala o de Jason de Jesús o del Ernesto Camilo, para que le lleven ayuda a esa Junta de Vecinos y usted le ayude a distribuirla. Así de simple. Así eh, de simple. Mira, Roberto, eh, en ese mismo tenor político, para no salirnos de esa área, quiero compartir lo siguiente con ustedes. Eh, sabemos que en los últimos años se ha implementado aquí en el país eh, se ha querido, ¿no? la cultura del debate, debate político, con los candidatos a ciertos puestos electivos, expongan sus ideas, cómo resolverían las problemáticas sociales que nos abundan, específicamente la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel, son quienes se encargan de organizar el mismo. Voy a pedir que pongan la imagen número 12, porque a razón de que estamos en campaña Política presidencial, porque no es que no se esté en campaña, sino que las estrategias a partir del 17 de marzo, que fue cuando oficialmente el presidente de la República, Danilo Medina, anunció la cuarentena, han cambiado radicalmente. Vemos un Gonzalo Castillo que está utilizando su empresa, haciendo incluso acciones que le corresponden al Estado, buscando dominicanos varados en otro país, está también dando eh, kits eh, de, de pruebas rápidas. Inició aportando 20 millones de su campaña, él también ha dado ha dado fundas de comida y, y muchísimas cosas. Vemos el caso de Luisa Abinader, que también a razón de los 20 millones de Gonzalo, dijo que iba a donar cantidad de pruebas rápidas, unas eh, 28 mil y algo pruebas rápidas. Vemos que instaló el hospital. Que no llegaron. En la ¿Han la Binader, no han llegado las de Luisa Abinader, esas pruebas rápidas. No han llegado. Yo no, vi, yo no he visto quién la recibió, la prueba si llegaron, atención a los dirigentes de aquí del PRM atención Franklin Romero atención Canela atención el alcalde Siquio, la prueba de Luis Abinader que, que nos la hagan llegar porque no se están haciendo pruebas rápidas porque no hay aquí en San Francisco aquí la, mandaron dos mil pruebas rápidas que eh, el Ministerio de Salud Pública y ya se terminaron, nosotros estuvimos sí, hablando está. con Valerie Sánchez, quien es la directora eh, eh, provincial de, de salud, y aquí no ha llegado, aquí no ha llegado la prueba rápida, o sea que si eh, tienen eh, pruebas eh, rápidas, eh, que la manden para acá, Mira, en el caso de Gonzalo, él ha dicho que él pone como donador eh, directamente a Elidosa, que es su empresa de, de aviación, y pone a su hijo como promotor de las mismas. En el caso de Luis Abinader, eh, pone, dice que no se está politizando el asunto. El punto de todo esto es que se ha creado muchísima controversia en torno a una contrapublicidad, precisamente, que puede causar efectos negativos, por ejemplo, los famosos memes, las dudas sobre si realmente están llegando esas ayudas, como el caso del avión que Gonzalo mandó a China y todo eso. El punto es que se está diciendo que se vaya a un debate presidencial con los tres protagonistas. De ese, de ese renglón, que es Gonzalo Castillo por el PLD, Luis Abinader por el PRM y Lionel Fernández por la Fuerza del Pueblo, para que ellos con mayor relevancia eh, hablen el contexto de la pandemia y de la crisis socioeconómica que nos habita y que nos va a esperar hacia un futuro. Realmente estamos en la era de la información, la gente ya, el, el modo de hacer política cambió y ahora la creatividad de cómo se va a llegar a las masas, es lo que está eh, aperturando, cada quien está luchando por demostrando quién da más. Vemos, por ejemplo, eh, eh, cómo en la televisión de manera sutil se ataca lo que hace el opositor y precisamente eso es estrategia política. Yo estoy súper a favor, siempre he estado a favor de los debates, de hablar con ideas, con acciones, de cómo se va a hacer, porque precisamente esa es la nueva política. Eso debería ser incluso que hasta una ley que se haga debate, Roberto, para mí. Una obligación como en Estados Unidos y todo eso. Estás en New Te decía que Gonzalo Castillo realmente no vaya a debate. Ahora, ahora, yo, Roberto Neris, que lo practico, yo soy más de acción que de teoría. Sobre, porque a veces tú tienes un discurso bonito, pero no tienes una acción. Fíjate lo que tú dices. Luis Abinader le cayó atrás quién? Fue a Gonzalo. Luis Abinader fue el primero que se...